Chicos, esto es muy grave. Ya le he hecho el chequeo y ya sé lo que le pasa. ¿Qué le pasa? Shhh, Ari, ahora mismo está durmiendo. Es que Máximo Squad, tenemos un... Serio problema. Esto es muy grave porque Ari no tiene memoria. Eh, eh, ¿Y este? ¿Ahora quieres? ¡Chello! No, no, no, se No, no se ¡Uy! Pero, bro, ¿qué haces? Se voy a ayudar con todo lo de Ari. Ponme caso y todo saldrá bien. Sí. Shh, vamos a despertarla. Ari, ah, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para, para, para, para, para. para Ari, para ya, para ya, maldita sea. Que no somos Mentira. tus enemigos. Ari, para, Mentira. por favor. ¿Qué te para, pasa? Porque va a de pegar. Sí, va a de pegar. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Vale, Arta, déjala, déjala. Déjala, tío. No quiere que estemos aquí. Vale, vale perfecto. Vale, vale, vale, vamos, vamos. Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Dejala por tazo y le acaba de dar. ¡Qué rabia! Por Dios, es que no sé qué hacer. es que de verdad, es que no sé qué hacer. Me cago en la manera. La que tienen miradas que es ni medio normal, tío. Ari, podemos pasar. Vale, ahora me estoy informando por internet, tío, y esto es muy chungo, ¿eh? Esto es muy chungo, tío. No deberíamos entrar tanto ni nada, ¿eh? Pero que tenemos que hablar con Ari sí o sí. Vale, tenemos que verla ya, sea como sea. ¡Ari! Está ida, tío. Está ida. Está loca. <tose> Tía la escalera, Nacar, tío tengo una super mega ultra idea Bastante, pero bastante buena Y es que, como sabes, ahí tenemos justamente la ventana de esta habitación Por lo cual voy a subir por la escalera Y voy a ver cómo está Ari Pero a ver, estás loco, ¿cómo vas a subir con la escalera? Si pues ni siquiera sí, llega a la ventana Me da absolutamente igual, Nacar Voy a hacer absolutamente todo por Ari Así que sujeta la escalera y cállate la boca Tío, pero estás loco Me da absolutamente igual, Nacar Cómo se mueve esto, harta, tío es Gracias, tío. Cuidado, por favor, cuidado, por favor, no, no la muevas, nada.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 Sí, justamente. Es que está loco, está loco, está loco. Nacar, ¿qué haces? Quitarte la escalera. Nacar, ¿pero qué haces, por favor? Para, castigado, por no hacerme caer? caso. Castigado, si me voy a caer de verdad, tío. Mira la maldita persiana, tío. ¿Cómo que está la persiana? Qué puedo Ari, tío. Oh, qué rabia, tío. Están las malditas persianas. Ari, ¿me escuchas o no me escuchas, Ari? ¿Pero qué haces con la cabeza que te la vas a partir? Me da igual, Ari, ¿me escuchas o no? Arta, yo tengo otra idea mejor. ¿Cuál? Pues vamos a reventar la puerta. Oh, maldito, Nacar, es ¿sí tiene siempre. Super mega ultra locas, buscó la peoridad no olvides suscribiros a cada vez que es totalmente gratis así que vamos a reventarle la puerta y obviamente darle un like por todas las locuras ¡Imaginaos que la puerta es el botón de suscribirse! ¡Dale, oh. eh, A ver Nácar, así no la vas a abrir Así no se va a abrir ah. Wow, me estoy malando de verdad no. a Está sonando el timbre el doctor Nácar! ¡Vamos, vamos! Creo que vamos, ahora vamos, me hace falta más a mí el doctor vámonos, que Ari. Vámonos, ¿eh? vámonos, vámonos! ¡Mi vámonos. Oh, cabeza! Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy el doctor Ramírez de... Hospitales. Pues pase, pase, porque la verdad es que tenemos una situación bastante, pero bastante, bastante, bastante crítica en casa Pues aquí está la niña, ¿vale? Vale, antes de entrar me tendría que contar exactamente todo lo que ha pasado para que no se ponga nerviosa Pues bueno, lo que ha pasado es que básicamente, bueno, la encontramos en, en medio de la carretera Porque estuvo más o menos un mes secuestrada Pero bueno, una historia bastante, pero bastante larga Y pues nada, la encontramos literalmente sin memoria, sin conciencia No sé si tiene algún golpe en la cabeza, no tengo ni idea Vale, pero un mes desaparecida, eso es un montón O sea, puede ser que esté desnutrida, con, sin falta de agua, pues necesito entrar ya Hola Ari Bueno Ari, te hemos traído a un doctor para ver qué tal estás Tranquila Ari, no te va a hacer daño Vamos a hacer una inspección rapidita, no va a ser nada ¿Vale? Bueno Ari, básicamente que, que él no te va a hacer nada de daño él ha venido por, por tu bien para que intentemos ver si recuperas la memoria o lo que sea ¿Vale? Así que tú dejaré trabajar a, al doctor, que él haga lo que tenga que hacer. A ver, ven aquí ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? Se llama Ari ¡Ariña, vale. por favor! pórtate bien, eh! Ari, tienes doctor, que hacer que voy a tener que sacar doctor. el maletín sí, doctor, ¿sí doctor? ¿Qué hacemos? Doctor, si no, pues... Tengo que, ir, tengo que ir abajo a mi coche a poner el maletín Sé de lado o lo que sea, pero hay que hacerle pruebas porque por esto es muy serio Por tranquilízala porque voy a buscar la jardinilla Vale, gracias, Ari. Gracias, gracias, gracias, doctor, doctor. Escúchame, escúchame, tienes que hacerle caso al doctor que queremos Creo que recupere la maldita memoria nosotros lo único que queremos es que recuperes la memoria, Ali. es que no puedes estar así. No puedes estar así. Ponerte bien porque a ver, si no, no te vas a recuperar nunca y no... Es que ya sé que no nos entiendes porque no sabes ni quiénes somos, pero es por tu bien, de verdad. ¿Qué hacemos? Tengo preparadas tres monodosis, ¿vale? Si una falla, tengo preparada la segunda Y si falla la segunda, tendré preparada la tercera Así que con esto esperaré que te pongas frita Vale, pero haz el favor, por favor, de que todo salga bien, ¿sabes? Lo que tiene que salir bien es su reacción Entonces, por favor, que se tranquilice Y ya veremos cómo reacciona el medicamento A ah, lo que quiera Vale, pues lo mejor será que os vayáis fuera Me dejáis solo con Ariadna Y dejar de grabarme, que el cámara salga Porque esto es un tema ya eh, fuerte bueno, ¿Qué crees? que va a hacer el... vale, vale, vale, vale, vale, está gritando no, A ver, es normal, la sacó una aguja, la... tío Pobre, ¿Tú... Pobre. Pobre. Pobre tú de pequeño, tío, no gritabas como te iban a poner una inyección no, A mí Sí, pero es que no me hace absolutamente nada Pero que nada, nada, nada de gracia Estoy escuchando por toda la maldita Es que no es normal pensar que el doctor le tiene que poner una inyección para dormirla para poderle hacer un chequeo médico y poderle ver pues en eh, qué partes le ha afectado para que se cure, ¿no? Es que si el doctor no puede verla, no se puede curar Chicos, esto es muy grave ¿Sí? Sí, ya le he inyectado la dosis de sedante y ya se ha tranquilizado ya, ya, ya está un poco más tranquila, ¿no? Ya le he hecho el chequeo y ya sé lo que le pasa ¿Y qué le pasa? Vale, os, os lo voy a contar como para que lo entendáis Tiene un traumatismo en la cabeza el matismo es un golpe, ¿no, doctor? Exacto. Eh, le dificulta todo lo que sea moverse. O sea, que a lo mejor se queda con alguna parálisis en alguna parte de, de, de, del cuerpo o algo. Sí, exacto. ¿Y qué es lo que podemos hacer para que ella pueda recuperar la memoria, aunque sea un poco? Lo más aconsejable es que le vayas enseñando fotos y recuerdos del pasado para que poco a poco tu cabeza vaya recordando esos momentos. Yo tengo el diario de hace dos años que ella escribió en la primera casa con todo lo de sus novios, etc, etc, etc, etc. Eso puede funcionar, ¿no? Exacto. Doctor, entonces, ¿va a recuperar toda la memoria o una parte? Va a recuperar toda la memoria y ha habido hasta casos de pacientes que la han recuperado al momento, al instante. Me estáis diciendo que si le enseñamos algunas que otras cosas, puede ser que haga un clic y que de repente recupere toda la memoria y que sepa ya quiénes somos, dónde estamos, qué le ha pasado, que nos cuente absolutamente todo lo del secuestro y todo. Exactamente. Vale, pues nada. Muchas gracias, señor Ramírez, y nada, ya, ya le llamaremos por si acaso, ¿vale? Vale, cualquier duda eh, ya tienes mi teléfono. Genial, gracias, que vaya bien. Sí, bueno. Adiós. Pues básicamente justamente aquí tengo el diario De Ari de hace dos años Esto básicamente es el diario de Ari que empezó a escribir Desde los nueve años más o menos Como sabéis ya tiene más o menos once años ahora mismo Y este año cumple doce Y este diario, buah, Qué buenos recuerdos Que me trae absolutamente todo esto Lo empezó a escribir desde que era muy pero que Muy muy pequeña entonces claro Además tiene páginas arrancadas Bueno por temas que pasaron en un pasado De hecho fijaros que no le gustaba un profe de matemáticas Que tenía y pues nada puso Mira, un profe me parece becario un, no, no, no. A ver un poco que sí que se parece. Tiene un montonazo de cosas. Por ejemplo, la profe es tonta, es una caca porque no le gustaba ir absolutamente nada al cole. De hecho, la tenemos que cambiar de cole. Y bueno, pues muchas cosas. Por ejemplo, de Dario para el bebé de Javi. Bueno, pues básicamente porque antes tenía bueno un novio que se llama Javi. Bla bla bla bla bla bla bla bla Entonces, este diario la ha acompañado a Ari desde que era muy, pero muy pequeña. Entonces, seguramente de aquí haya cosas que Ari se acuerde muy, pero que muy, muy, muy bien. Porque ella pues iba con el diario absolutamente en todos lados. Sí, sí que es una buena idea porque piensa que esto. Para ella son recuerdos buenos, ¿sabes? Que tiene guardados y que se acuerda y se los apuntas por algo Entonces eso puede hacer que el cerebro se active y se empiece a acordar de todo, tío Entonces el plan sería ahora mismo dirigirnos a la habitación de Ari Enseñarle el diario y a ver si se acuerda de algo Y Arta, creo que tengo una cosa que va a ayudar mucho Mira, yo tengo su móvil por aquí que creo que es la mejor herramienta de todas Aquí tiene fotos, chats, conversaciones, de todo, bro Aquí tiene todo Así que máximo, vamos a ver si esto funciona o no funciona Esperemos que sí, suscribiros al canal, dale un pedazo de like Para absolutamente todas las locuras que están pasando y estoy muy nervioso. Vale, voy. Vale, vale, Ari, estás un poco ahora mismo que no sabes ni, ni, ni dónde estás. Est estás al menos un poco Vale, está ahora mismo. Ari, pobrecita, está súper tranquila, pero bueno, esto nos, nos viene mejor incluso para hablar con ella. El caso, Ari, no sé lo que te ha dicho el doctor, solamente te hemos visto chillar como una maldita poseída, como si tuvieras un maldito demonio dentro. Posiblemente tengas un maldito demonio dentro, eh, maldita niña pequeña. Pero bueno, vamos a intentar hacerle alguna trola, ¿no? Algún ¿Sí? ¿Sí? para que se ponga contenta. Algún... Te voy a contar, de hecho, un chiste, Ari, ¿qué le dices? Una impresora a otra impresora ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? <risa> a ver, tengo otro maldito chiste para ti ¿Qué dice un cable a otro cable? Nos co conectamos Bueno, creo que no soy el mejor experto en chistes, eh ¿Te acuerdas de algo de nosotros? ¿Cómo me llamo yo? Eso sí, que lo tienes que saber, que lo ha dicho mil veces. Normal, porque lo acabas de decir, pero tiene que recordarse de algo más antiguo, tío. Vale, Ari, es... eh, Vale, vale, por... <risa> vale. Vale, Ari, escúchame. Tú puedes moverte. Vale, pues escúchame. Ya que llevas tres malditos días en la misma cama, podemos intentar levantarte y, y quizás irnos a algún sitio de aire libre para que estés un poco mejor. Sí, y que te da un poco el viento. 100, 100, 100. Vente con, conmigo a levantarnos un poco justamente por aquí. Con tranquilidad sí. aérea, tranquilidad o sea, rango, tú, tú no tranquila que, que no te va a pasar nada, ¿vale? con las piernas en el suelo y vamos para abajo porque la verdad es que todo esto pinta un poco chungo chungo chungo chungo cuidado cuidado cuidado cuidado andando un poco en gran rollo raro con pasos super mega sí. útiles pequeños. pequeños pero bueno vamos a ver cómo bajamos ahora mismo las escaleras porque la verdad es que creo que va a ser bastante pero bastante complicado vale con cuidado con cuidado con cuidado porque hay en todas las escaleras es un poco extraño, extraño extraño extraño extraño extraño la verdad cuidado cuidado cuidado cuidado cuidado, ¿eh? cuidado, cuidado, cuidado ¿eh? te gusta la piscina ¿Te acuerdas que te bañabas un montonazo de veces en el anterior máximo House, en sí, la piscina? Y gustaba ¿no? un montón estar nadando, con Martina también ¿Te acuerdas de Martina? ¿No? Pues vamos a enseñar absolutamente todas las cosas del diario que escribiste hace dos o tres años para que intentes recuperar al menos algo de memoria Vale, a ver, Ari, esto va a ser bastante raro, pero bueno, tenemos que hacerlo Yo sé que no sabes quién soy, pero bueno Esto es tu diario que has tenido durante los últimos dos años Aquí tienes un montonazo de recuerdos, Ari O sea, aquí está toda tu vida escrita Tienes cosas súper mega ultra personales Tienes cosas de mí, tienes cosas de, de, de cosas que has pasado con chicos, de tus profesores Y aquí me has escrito también cosas muy personales también para mí O sea, aquí está tu vida resumida en unas cuantas páginas Así que Ari, puedes empezar a leer el diario y a ver si te acuerdas de algo Mira Ari, esta es la primera foto que tuviste con Arta ¿Te acuerdas? Esto fue más o menos hace dos años este fue el primer vídeo que subiste a YouTube, fue uno de los primeros, era una broma harta. Mira Ari, esta fue otra foto con Arta aquí era verano. Con las palmeras de la casa, con la piscina. Pero creo que esto no está funcionando muy bien, así que le voy a preguntar directamente por el calvo, porque se supone que la había matado. Vale Ari, escúchame. Mira, pues, voy a enseñarle esto del calvo. Sepa. Ari, una cosa, ¿y te acuerdas del calvo? Ari, Ari Ari Ari Ari, Ari, Ari, Ari. Ari, Ari. Ari, Ari. Gracias. Cerrar la puerta en la maldita Vale, vale, vale, vale, tío, eso es perfecto. Se acuerda del calvo, bro, porque tiene un trauma, bro. Tiene un trauma de lo que ha pasado con él, tío. Si traemos al calvo aquí, Buah. es que hermano, hermano, sí. O sea, si sí, ya se ha puesto así por simplemente decir su mala su, su, su, la palabra calvo. Imagínate cuando le vea. Vale, harta. Pero a lo mejor el calvo es el único que tiene la solución de todo esto. Ya, pero es ¿sí, que si, si traemos al calvo, ¿qué? Pues a lo mejor nos ayuda, ¿no crees? Pero cómo nos va a ayudar el calvo, tío. Sí, a lo mejor tiene la fórmula, tío. Deberíamos ir a buscar a la cárcel. No sabemos ni siquiera si es el secuestrado. De verdad o no? Ya, pero escúchame, si ¿sí traemos al calvo y le hace algo a Ari. A ver, no le va a hacer nada a Ari. Somos Franela, Guillebe, Becario, tú y yo. ¿Te crees que puede contra todos? Sí, pero si literalmente Ari se ha ido corriendo a la habitación ahora mismo al escuchar el nombre del calvo, imagínate lo que va a pasar cuando lo vea de verdad. Pues nada, que vengas posado y ya está. Pero que ya no es eso, es que es una niña pequeña, Nácar. Es una niña pequeña que, como vea a la persona que la ha secuestrado, la haya matado, le haya quitado la memoria, es que se va a, a sentir fatal. Bueno, sí, también, pero bueno, es la única solución. ¿Ves otra solución? Pues no sé, tío. Pero Ari, escúchame, ¿qué es lo que te pasa con el Calvo? No, no, no, Calvo no. Pero ¿por qué el Calvo no Ari? ¿Por qué el Calvo no? ¿Por qué el Calvo no? ¿Qué es lo que está pasando con el Calvo, Ari? ¿Qué está pasando para, para, para, con el Calvo? No va a decir ¿Qué nada, algo del arta, Calvo. Hasta que no va a decir nada. Tenemos que preguntarle por Pero el Calvo. Si no va, es que preguntarle por el Calvo. Un hombre te crees que se va a poner a hablar de un trauma tío. Hay que sacárselo poco a poco. ¿Pero ¿Qué te ha hecho el Calvo, Ari? No, no qué? No. Ari, no qué? El calvo, ¿por qué no, Ari? No. ha hecho algo malo el calvo? No, no, no. Ay, ay, ay. Calvo, Poco a poco, hemos avanzado mucho, tío, camina sola Ha empezado a hablar, tío, ¿qué más quieres en, en una hora? No, cosas muy malas Está hablando, está empezando a recordar cosas Vale, Ari, mira, lo que vamos a hacer es dejarte el diario aquí Vale, perdona Es que me he puesto muy agresivo por lo del calvo, ¿vale? Te dejamos no, el diario calvo, bueno. Léitelo empieza a recordar por lo poco a poco Yo soy harta, el snackar, todas las cosas del calvo qué bueno. ¿Vale? Vale, tranquilo y nosotros... Maldito calvo, tío, tío, que, no, tío no grites, que te va a escuchar, tío te Que Ya sé, intento, me tío, ya sé Ya, ya sé que maldito matito tío, pero estare tranquilo Tío, tranquilo, tío Vamos a esperar un poco, que lea el diario, que vea el móvil Poco a poco, paso a paso, tío Si quieres ir con prisa, vamos a acabar muy mal Bueno, como máximo, cuando, vamos a dejar justamente el vídeo aquí Vamos a intentar que mañana esté un poco mejor Me voy a poner el brazalete de la muñeca otra vez Porque me he hecho otra vez maldita daño, pero bueno Vamos a ir dejando el vídeo justamente por aquí, espero que os haya encantado este vídeo Que os suscribáis, que le deis un pedazo like Y que sobre todo estéis muy, muy atentos para mañana a las 8.40. y 40 y harta y como siempre digo vive al máximo